Saludos comunidad biocéntrica, en el vídeo de hoy vamos a terminar el punto 2 del capítulo 1 de la teoría de biodanza en la que eh, Rolando Toro desarrolla en 21 puntos el significado de la danza de la vida. En este punto 2 que él tituló como autocontrol evolutivo, hemos visto cómo Rolando afirma que el individuo toma control de su propia existencia en dirección a la autodivinización a partir de su propio material genético, de su propio patrón genético. Es en este sentido que Biodanza eh, se define como un sistema de integración y de desarrollo humano donde el individuo es respetado como, como libre, como sujeto libre, individual y colectivo porque no hay cómo separar el individual del colectivo. De, eh, a partir del axioma que dice que, eh, igual que el árbol, la planta, la flor, todo lo que existe, um, el, la semilla humana es esencialmente buena. O sea, estas son palabras de Rolando, o sea, hay un impulso divino, divino en cada individuo en cada célula y en todas ellas, que lo ordena todo. Un peral no dará manzanas, a no ser que se le haga una intervención humana, que ¿eh? esto es otra cosa, pero de la semilla de una manzana, hay de un manzano, pues dará manzanas, la semilla de un rosal dará rosas, no dará marganitas. De la misma manera, la semilla de un ser humano, Dará eso que ya está inscrito en el material genético, que es sagrado, porque es único y ordena, no solo ordena al ser humano, sino que ordena la vida, ordena la vida en toda su magnificencia. Ese orden cósmico es un orden divino al que el ser humano está impulsado de forma natural a encontrar ese estado de plenitud en el que, según las eh, palabras de Rolando, dice un estado de plenitud al que cada individuo se dirige con intensa y magnética fuerza selectiva. Cuando estaba hablando de magnética, estaba hablando de la energía magnética que es la que atrae, ¿eh? no la eléctrica que es la que expande, sino la magnética que es la que... Uh atraece así. Entonces repito, un estado de plenitud al que cada individuo se dirige con intensa y magnética fuerza eh, selectiva hacia formas de acción que refuerzan su desarrollo, o sea, que lo integran a sí mismo a la especie y al cosmos, de una manera natural eh, en la que la materia en su propio proceso evolutivo se va espiritualizando como uh, afirma el teólogo y paleontólogo francés Pierre uh, Teilard de Chardin. Entonces, vamos a ver qué es uh, lo que este hombre uh, postula. Bien, pues Pierre Teilard de Chardin, uh, de, desde muy pequeño... Eh, siente una fascinación por contemplar la naturaleza en todos sus aspectos, las piedras, el agua, eh, los animales, las hormigas, el cielo. Y a todo, él percibe, desde muy pequeño, percibe un orden cósmico eh, que lo ordena todo y que es sublime, al que eh, reconoce como Dios. Entonces, en, en esa tendencia natural de contemplar la naturaleza y los procesos de la naturaleza y intuir que hay un poder ordenador cósmico superior, pues eh, se decanta hacia la paleontología y la teología a la misma vez. Entonces, eh, en, y eh, en el proceso... De, de sus votos como padre jesuita en la iglesia católica empieza a tener problemas porque tras sus estudios de paleontología escribe un libro eh, muy importante dentro de la época que se titula El poder espiritual de la materia en el que a través de sus estudios él eh, observa que la materia en sí misma, en su evolución natural, se espiritualiza, de tal manera que el dogma de la Iglesia Católica, del pecado original y de la creación del ser humano, como con Adán y Eva, pues que eh, él propone que ha de revisarse y ha de actualizarse porque eh, los estudios científicos eh, van en la línea de demostrar que hay una evolución de todo aquello que es material y que se va espiritualizando, tomando conciencia de sí mismo. Bueno, esto no gusta a la Iglesia Católica. Y el Papa, en 1914, el Papa Benedicto XV pues como que se molesta por esta visión evolucionista que empieza a haber una tendencia eh, y decide eh, enviarlo a Mongolia a, a que allí siga sus estudios y que apartarlo un poquito y a ver qué hace allí entonces allí en China se encuentra con otro jesuita paleontólogo y entra a formar parte del de, eh, equipo que, eh, del equipo de paleontólogos que descubrirían al, al hombre de, de Pekín en sus, en sus investigaciones. Entonces, tras estas investigaciones con, le dan permiso para volver a Francia, a París. Y allí presenta pues, las investigaciones, el, el, el hallazgo del hombre de Pekín como una prueba irrefutable de la evolución del ser humano a lo largo de, de la existencia de la vida. Uh, bueno, esto sigue sin gustar, uh, entra en conflicto con la Iglesia Católica, uh, le... le lo vuelven a destinar a China, lo vuelven a enviar a China para apartarlo y de tal manera que incluso una vez llegado allí a China por segunda vez eh, un mes después recibe una carta del Vaticano donde lo citan para, para el Tribunal Supremo de, del Vaticano que, que, que firme una carta en la que eh, revoca sus artículos eh, eh, confirmando de alguna manera el, el proceso evolutivo del ser humano a lo que él no accede y entra en lucha interior ¿eh? entonces a partir de ese momento eh, él sigue en sus investigaciones y no hace más que corroborar que eh, la materia tiene un proceso evolutivo un proceso evolutivo de espiritualización en sus, en sus estudios como paleontólogo y teólogo um, eh, Chardin describe un proceso muy importante en el desarrollo de la conciencia del ser humano cuando el ser humano crea herramientas y uh, y genera fuego entonces ese para eso para telar de Chardin es uh, un punto de inflexión en la conciencia del ser humano y allí eh, él empieza a desarrollar el concepto de biosfera como esa capa mm, terrestre en la que la vida se da y desarrolla un, un, la, la secuencia de la creación de, de, de la existencia uh, de la vida en cuatro secuencias, que son las siguientes. Um, la evolución galáctica del cosmos, evolución terrenal, concretamente en la materia, en la Tierra. Cómo evoluciona la vida, que sería la tercera evolución de la vida. Y la cuarta, que es la evolución de la conciencia. Y desarrolla un término que llama eh, noosfera. La noosfera es un campo electromagnético donde todo el pensamiento humano converge en ese, en ese campo. De tal manera que la evolución del ser, del ser humano es de forma natural, llegar a ese estado en el que el ser humano se convierte en ultrahumano, fusionado con la conciencia cósmica, o, o con Dios, eh, con la conciencia cósmica creadora, eh, con el vacío creador. Y, y, y, y, y Telar de Chardin llega a esto, a este punto, porque... Estudiando todo el proceso evolutivo de la materia a lo largo de todas sus investigaciones paleontólicas y paleontológicas y paleontológicas y, y, los, y los descubrimientos que llegaban a hacer él y otros investigadores, eh, él percibe que el desarrollo del ser humano, cuando se concibe a sí mismo como eh, un ser individual y consciente, eh, eso es gracias a un campo en, en, en electromagnético en el que eh, el ser humano se sigue desarrollando como el, eh, el ultrahumano, que, se, que tiene la finalidad de fusionarse con la conciencia cósmica. En este dibujo que te comparto eh, puedes percibir que la, las afirmaciones de Chardin están basadas en, la, en lo que hoy podemos llamar la física cuántica, en la que los, todo está anidado dentro de eh, sistemas mucho más complejos. Y tal como decía el, el biólogo alemán eh, Weitzkuhl, del que hablamos la semana pasada en la que decía que no hay, no hay nada aislado, todo está anidado dentro de mundos cada vez más complejos y mucho más amplios. Y eh, Chardin eh, en sus investigaciones desarrolla eh, todo un nuevo campo de entendimiento eh, que hasta el día de hoy sigue vigente eh, en el que los seres humanos nos relacionamos telepáticamente por ese campo cuántico o cerebro cósmico como él le llamaba eh, donde anida toda la información y donde el impulso genético o sea como la razón última del ser, del ser humano es la de eh, el, el encuentro eh, consigo mismo para reconocerse como un ser divino fusionado con la conciencia cósmica a él ese punto hay un punto de convergencia en el, en, en el campo de la noosfera que se llama el punto omega eh, que, que, bueno, que es lo mismo que decir Dios eh, uh, bien es, estas afirmaciones Evidentemente le ocasionaron muchos problemas en el campo teológico, en, en la iglesia católica. Y, eh, bueno, o sea... El, de la misma manera que fue ninguneado por la ortodoxia de la ciencia, la, la ortodoxia teológica eh, fue combatido. ¿eh? Entonces, bueno, o sea, sus, sus teorías... Eh, siguen en, en controversia en un, tanto en un lado co en, como en otro aunque eh, pues la física cuántica refuerza toda esa presencia de la noosfera en campos anidados entre sí con un punto central que le llama Shagdan le llamaba punto omega eh, bueno, o sea, en cada en cada rama científica la llama de una manera, pero todas convergen, es que es, es el vacío creador, o sea, el, el, el, el punto de la conciencia cósmica no dual, no más allá de la unidad. Porque cuando hablamos de unidad, estamos hablando en referencia a que existe otra cosa, ¿no? y cuando se está hablando del punto omega, o de la conciencia cósmica según eh, el hinduismo se habla de eh, de un punto no dual ¿Mm? o sea no existe ni el uno ni el dos todo está allí, no hay dualidad es antes del uno ¿Mm? es ese vacío creador al que apunta eh, Shagdan y otros teóricos entonces ¿Cuál es la importancia de, eh, de estudiar y conocer a los teóricos de la biodanza? Pues a mi modo de ver, la importancia radica en que en la medida que vamos conociendo el, el, el campo epistemológico en, del que bebe la, la biodanza, del que ha bebido y el que sigue bebiendo ¿no? a partir de las neurociencias, y de, las, eh, y, de, y de la cuántica en general. Eh, nosotros nos enriquecemos como facilitadoras y como facilitadores y esto revierte en, en nuestras consignas, eh, en nuestra poética, en nuestro pasar el mensaje y en nuestro no perder de vista que el proceso de integración y de desarrollo humano que es la biodanza incluye y tiene como objetivo la autodivinización a veces estos conceptos suelen poder causar algún malestar alguna incomodidad en, incluso en las facilitadoras y en los facilitadores por miedo a que se vea la biodanza como algo espiritual, como de la New Age, como, en fin, con algo que no tenga solidez epistemológica y ontológica, resbal, re, re, o sea respaldada por la ciencia. Pero si estudiamos, si leemos y si sabemos del campo teórico, que, del que bebe la biodanza, nos damos cuenta de que todo está justificado. Que hablar de espiritualidad es necesario en el mundo en el que vivimos. Porque el ser humano no es solo un cuerpo y una mente. Es algo mayor también. Es un yo superior al que el Rolando tenía muy claro eh, cuál era su destino. Que la integración pasa por ahí. Así que si tienes resistencias... Eh, en esta vivencia espiritual o en, en, en come, hacer estos comentarios en tus, en tus aulas, en la parte teórica donde compartimos la teoría de biodanza, eh, nútrete de, de la teoría de biodanza, eh, porque no vayas a encontrar eh, nada que no sea demostrable y que no sea aplicable. En el mundo de hoy, eh, como, un, como un sistema de, se, de integración y desarrollo humano que va más allá de un cambio de comportamiento, sino lo que pretende llegar es a una transformación real del ser humano en el que pueda percibir, percibirse eh, ser divino y tomar control, tomar las riendas de su, de su existencia y salir de esta alineación a la que eh, estamos sometidos por el sistema cultural y bueno, el sistema predominante, antropocéntrico. Bien, espero que te, que te haya inspirado este, este vídeo y si, si lo sientes puedes suscribirte a mi canal, puedes visitar mi canal de Telegram también donde comparto muchas cosas que, no, que son del paradigma biocéntrico, no solo cosas de biodanza y educación biocéntrica y, y seguirme por las redes. Gracias y hasta pronto. Amor y servicio.